Países y capitales de Asia. Se realiza su clasificación siguiendo el criterio geográfico de la ONU, en el que divide los países en cinco regiones asiáticas. Estas son Asia Occidental Asia Central Asia Oriental Asia del Sur y Asia del Sureste. Los países pertenecientes a Asia Occidental son Arabia Saudita Capital Riyadh Armenia Capital Ereván. Azerbaiyán. Capital Bakú. Bahrein. Capital Manama. Qatar. Capital Doha. Chipre. Capital Nicosia. Emiratos Árabes Unidos. Capital Abu Dhabi. Georgia. Capital Tiflis. Irak. Capital Bagdad. Irán. Capital Teherán. Israel. Capital Jerusalén. Jordania. Capital Amán. Kuwait. Capital Kuwait. Líbano. Capital Beirut. Omán. Capital Mascate. Palestina. Capital, Jerusalén Este Siria Capital, Damasco Turquía Capital, Ankara Yemen Capital, Sana'a Los países pertenecientes a Asia Occidental son Arabia Saudita Armenia Azerbaiyán Bahrein Qatar Chipre Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak, Israel, Jordania, Irán, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Siria, Turquía y Yemen. Los países pertenecientes a Asia Central son Kazajistán, capital, Nursultán, Kirguistán, capital, Biskek; Taikistán, capital, Dushanbe. Turkmenistán. capital, Ashabad. Uzbekistán, capital, Tashkent. Los países pertenecientes a Asia Central son Kazajistán, Kirguistán, Taikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Los países pertenecientes a Asia Oriental son China Capital Pekín Corea del Norte Capital Pyongyang Corea del Sur Capital Seúl Japón Capital Tokio Mongolia Capital Bator; Taiwán Capital, Taipei Los países pertenecientes a Asia Oriental son China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Mongolia y Taiwán Los países pertenecientes a Asia del Sur son Afganistán, Capital, Kabul Bangladesh, Capital, Dhaka Bután, capital, Timbu. India, capital, Nueva Delhi. Maldivas, capital, Malé. Nepal, capital, Katmandú. Pakistán, capital, Islamabad. Sri Lanka, capital, Cote. Los países pertenecientes a Asia del Sur son. Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Los países pertenecientes a Asia del Sureste son: Brunei, capital Bandar Seri Begawan. Camboya, capital Phnom Penh, Filipinas, capital Manila. Indonesia, capital, Yakarta. Laos, capital, Vientiane. Malasia, capital, Kuala Lumpur. Myanmar, capital, Naipidó. Singapur, capital, Singapur. Tailandia, capital, Bangkok. Timor Oriental, capital, Dili. Vietnam, capital, Capital, Hanoi. Los países pertenecientes a Asia del sureste son Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam. Las cinco regiones en que se divide Asia son Asia Occidental, Asia Central, Asia Oriental, Asia del Sur y Asia del Sureste.